Siempre al lado de nuestro gobernador provincial, que cada vez que le tocamos, por ser presente. En el día de ayer pasó un pequeño fenómeno por acá, afectó ocho casas, esta sola destruida totalmente y la sola afectada parcialmente. Varios daños en los palos, árboles, pero trabajamos hasta altas horas de la noche y lo pudimos resolver todo con la brigada y la defensa civil, la brigada del ayuntamiento y la luz.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 Vienen la brigada del INBI que ya vinieron a hacer levantamiento para comenzar a, a levantarle las casas a las personas que sufrieron, a la familia y también a lo que parcialmente en las casas también tuvieron algunos deterioros. Nosotros, como siempre, eh, eh, pendientes a lo que pueda pasarle a nuestros conciudadanos, a todos los que viven aquí en la provincia de Duarte, ...para de esa manera buscar la forma de, de cómo estar presente con ellos y ayudarlos. Dios que hizo mucha brisa ayer y tronó demasiado. Esa casa estaba media torcida y la brisa se la tumbó. Entonces aquí hay muchas casas que están en maletado. Te oye, el síndico ha tratado de ayudarnos... ...pero que no se le puede hacer todo nada más ahí solo. Tienen que haber gente que lo ayuden, te oye... ...para poder trabajar con todos nosotros... ...porque una sola golondrina no levanta temporal".